La idea de hoy es, eh, ya que nombraron esa palabra de, de funciones, es empezar a, a ver eh, cómo las usamos, ¿sí? Para empezar a programar un poco más como corresponde eh, y no tanto como estuvieron programando hasta ahora, en donde como que todo el código estaba ahí, no, estaba todo una línea debajo de la otra, el programa hacía lo que tenía que hacer y terminaba. No nos molestaba mucho porque también el programa, los programas que estuvieron haciendo eran bastante simples. Pero cuando uno empieza a tener programas más grandes y se empieza a dar cuenta que hay ciertas porciones de código que se está programando más de una vez o cosas por el estilo... Eh, tiene que empezar a, empezar a agrupar esas porciones del código de alguna manera para que renomar no sea tan complicado. Bien. Bueno, y ahí es donde nacen las funciones. ¿sí? Eh, con respecto a, a las funciones en sí, antes de decir esto es una función, esto no es. Tenemos que saber qué es ¿no? una función. O sea, cuál sería esa, esa definición de, de función. O vos ahí me nombraste. ah, sí, el main es una función que no nos devuelve nada. Bueno, está bien, pero ¿qué, ¿cuál sería una defini alguna definición o qué es lo que ustedes tienen por idea de función? Si es que alguno tiene idea de lo que sería. Eh, con respecto a una función, entiendo que es un programa eh, ya preestablecido. Eh, que vos lo podés llamar en caso de necesitarlo, por ejemplo, no sé, ya preestableces una suma entre dos variables y ya lo pones como función y cuando querés hacer una suma directamente ya la llamás con el nombre que le pusiste. Bien. O sea que es como que... Eh, en resumen sería como un programa. Como un mini programa dentro de mi programa que yo lo puedo llamar. Bien, cuando decimos llamar, sería una palabra un poco más correcta sería invocar, ¿no? O sea, hacer que la, la línea de ejecución de mi programa vaya ¿no? a seguir ejecutando las líneas de código que están adentro de esa función y después vuelva. sí Por ejemplo, cuando nosotros eh, ejecutamos esta línea con el printf, bueno, el printf es una función, ¿sí? Cuando nosotros invocamos al printf, lo que ocurre es que se van a ejecutar las líneas de código que están programadas dentro del printf, y eso hace que se imprima un mensaje por la consola. Y después vuelve. ¿sí? Y eh, el código se sigue ejecutando en la línea que sigue ¿sí? a la función, o sea, a la 24, a esta. Y después se va a ejecutar esta, y después se va a ejecutar esta, y después se va a ejecutar esta. Pero en el momento de que se invoca una función hay una especie de bifurcación de qué línea es la que se está ejecutando y se empieza a ejecutar el código que está dentro de esa función. ¿sí? Y en algún momento ese código termina ¿sí? y el programa vuelve a ejecutar las líneas de código que están eh, debajo de la función que yo invoqué. Es como que va y viene. Va, ejecuta los, el código que está ahí dentro y vuelve. Y se sigue ejecutando lo que está debajo. Lo mismo que esto, esto también es una función, ¿sí? Dios sabe qué hace. En la mayoría de los casos no nos importa qué hacen las funciones, porque las funciones ya tienen un nombre bonito, ¿sí? que eh, me van a indicar más o menos qué es lo que hacen. ¿sí? Entonces yo no necesito saber cómo es el código que está dentro, muchas veces. Otras veces sí, pero muchas veces no. Porque yo ya sé que esa función cumple con esa tarea y que esa función ya está aprobada, y que lo único que necesito hacer es invocarla para que se ejecute esa porción de código que está ahí adentro y volver. ¿Sí? Eh, y ya con, con el nombre de la función, me alcanza como para saber qué hace, y no necesitar ir a ver el código que está adentro. Porque si no, cada vez que yo necesito saber qué hace un programa, tendría que leer línea por línea. ¿Sí? Y yo para saber lo que hace este programa, no estoy viendo qué líneas de código hay adentro del printf. No lo necesito. Yo necesito saber que esa función me imprime por la consola y listo. Eh, entonces también un poco viene a abstraer el, el código eh, y darle como una especie de niveles, ¿sí? Que me permiten a mí, en una lectura simple, poder entender qué hace un programa eh, sin ver línea por línea. ¿sí? Este printf adentro debe tener miles de líneas de código. Y yo no necesito verlas para entender que eso me termina imprimiendo por la consola ya hay documentación asociada a esas funciones, y yo puedo decir, ah, mira, printf, sí, imprime un mensaje por la consola, listo. Con esa oración ya sé lo que hace, y no necesito saber más, ni leer más código. Y eso hace que el programa se simplifique, porque si yo acá tendría que poner las mil líneas de código que tiene el printf adentro, me quedaría un programa de mil 1036 líneas de código, y sería imposible de leer, ¿sí? y se pierde la idea de qué hace el programa. Está todo el código suelto. Entonces, una de las ventajas es esa, no, no estar viendo el, el código ¿sí? completo, sino que lo puedo resumir. Eh, como decía ahí el compañero, ¿sí? si yo quiero sumar dos números, bueno, entonces si yo ya tengo una función que suma, eh, voy llamando a esa función cada vez que quiero sumar. Bueno, eso trae varias ventajas. Una es esa, que yo ya no tengo que estar viendo línea por línea el código de cómo sumar. Bueno, en el caso de sumar es una pavada, ¿no? Pero si es algo más complejo, ya no tengo que estar viendo el, el programa. Otra es que me lo deja reutilizar. ¿sí? Imagínense si yo cada vez que quiero imprimir un mensaje, tendría que poner las mil líneas de código que necesito para que salga un mensaje por la consola. ¿Sí? Tendría que poner mil líneas de código acá, mil líneas de código acá, mil líneas de código acá, ¿sí? y estaría haciendo que mi programa sea inmenso. En cambio, si ese código está dentro de una función, y yo la puedo invocar más de una vez, también estoy haciendo que mi programa sea más chico. ¿sí? Eh, y si yo de esas mil líneas de código tengo un error en una, no estoy teniendo el error una, dos, tres veces. Sino que eso, el error está escrito en un solo lugar. Y cuando lo corrijo, se corrigen todas las veces donde uso eso. ¿sí? Entonces también me ayuda a que sea más fácil de mantener el programa. Porque si yo sé que hay un error en los mensajes que se imprimen por la consola, voy y toco el código de esa función. Y no necesito estar acá viendo las 3 millones de líneas de código que me quedaron para ver dónde está el error y corregirlo en más de un lugar. Entonces, también me ayuda que es, el código sea más fácil de mantener. Que eso es muy importante. Si quieren eh, trabajar de esto, ¿no? Y no volverse locos. Bien. Bueno, y también como decía el compañero, en eso de sumar, si yo quiero hacer una función que sume, ¿qué es lo que necesito? ¿Necesito indicarle algo o solamente esperar un resultado de la función? Claro, es como que yo, yo invoco una función pero le puedo dar datos de entrada, ¿no? Para que esa función trabaje con esos datos. En el caso de sumar serán los dos números que quiero sumar. Eh, dos parámet unos parámetros. Sí, argumentos, parámetros, podemos decirle de cualquiera de esas dos formas. Eh, a mí me gusta argumentos, pero pueden ser parámetros. No pasa nada. Eh, Bien, bueno, y en el caso, por ejemplo, ahí del printf, ¿Y ¿cuáles son los argumentos que le estamos pasando como datos a la función para que haga algo? ¿Le estamos pasando o no le estamos pasando nada particular? ¿No serían los caracteres del string? Claro, sería este texto, ¿no? Este texto es el argumento de la función printf. Claro. Si yo le paso otra cosa, la función trabaja con ese otro dato que yo le paso y termina imprimiendo por la consola ese otro dato. Eh, si pensamos en esa ficticia función sumar, yo le paso de los dos números que quiero que sume, bueno, ahí le estoy pasando dos argumentos, ¿sí? Yo puedo llamar en otro momento de mi programa la función sumar y pasarle otra cosa. ¿Sí? Y la función va a ser igual la operación, pero lo va a hacer con otros datos de entrada. Eh, así que también me permite reutilizar el código para que funcione con datos de entrada diferentes, pero que el programa haga lo mismo. ¿sí? Eh, entonces eso también está bueno. Bien, entonces sabemos que me permite reutilizar código, ¿sí? eh, que la ejecución del programa... Salta a donde están las líneas de código de esa función, las ejecutan y después vuelve. Y sabemos que la función puede tener eh, argumentos ¿sí? que son datos de entrada, con los que el, ese código que está dentro de la función va a usar de alguna manera. No sabemos cómo, no nos importa, pero sabemos que le pasamos esos datos y adentro el código los usa de alguna forma, ¿sí? para darme el resultado que yo quiero. Bien. Y también sabemos que la función puede devolver un resultado, ¿no? ¿O no puede? Sí, sí puede. Sí puede, bien. Bueno. Eh, ¿Y cómo devuelve un resultado? Por ejemplo, ahí esa función printf. ¿Me está devolviendo un resultado? En ese caso, eh, creo que no. Lo Porque, que estás... eh... Lo eh, está sí, por vale. la consola, ¿es un resultado sí. o no? O sea, la función imprime por pantalla Pero o sea, la función no está dando un resultado Porque si no ese resultado deberíamos capturarlo con algo, ¿puede ser? Bien eh, o sea, Sí, ¿no? eh, yo creo que el return eh, lo hace por el string ese, En la consola de la salida Bien, bueno, eso ahí hay como una, una mezcla entre lo que nosotros consideramos que es el retorno de una función. ¿sí? Porque imagínense que, eh, no sé, yo llamo una función que me termina escribiendo datos en un archivo. ¿sí? Y, y yo te pregunto, ¿qué devuelve la función? ¿Vos me podés decir que devuelve un archivo? Podrías. Pero cuando nosotros hablamos de lo que eh, devuelve una función, no nos estamos refiriendo... Eh, a lo que tiene que ver con lo que hizo esa función. ¿Sí? Sino que nos, ref nos eh, estamos refiriendo a la sintaxis que me ofrece el lenguaje para que la función retorne un valor que el programador pueda capturar. ¿Sí? Que no tiene nada que ver con la acción de la función. Si la función mandó un mail, escribió en un archivo o imprimió por la consola, ¿sí? eso no es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos del retorno de una función. El retorno de una función es un mecanismo que me ofrece el lenguaje para poder capturar un valor de retorno cuando yo invoco la función. ¿sí? Que generalmente es opcional, yo puedo capturarlo o no. Pero no tiene nada que ver con lo que hace internamente la función. ¿sí? Si, si terminó escribiendo algo en algún lado o sacando un dato de alguna manera. ¿sí? Eso no, no me importa, eso es parte de la acción del código que está ahí adentro pero no es el retorno de la función. ¿sí? Eh, porque, no sé, imagínense que esta función sumar, yo le paso los dos argumentos, y la tipa suma y el resultado se lo manda por mail a resultado.gmail.com. Y hace eso la función. Bueno, el retorno de la función sumar no es el mail ese que salió por ahí al espacio el retorno de la función sumar será ninguno en ese caso. ¿sí? Si yo quiero que la función sumar me retorne algo, eh, vamos a necesitar indicárselo dentro del código de alguna manera, y la manera de capturar eso que devolvió, ¿sí? es eh, tratándolo como si esa función fuese una variable, o fuese un valor literal, que yo puedo asignar a una variable. Entonces, por ejemplo, si yo defino una variable acá que se llama resultado, tipo int, y yo sé que la función devuelve un valor del tipo int, yo puedo hacer así. Resultado, ¿Sí? Y ahí estaría capturando el valor que retorna la función. Ahora vamos a ver cuando hagamos la función nosotros, ¿Cómo hacemos ¿no? para que eso pase? O sea, ¿cuál es la sintaxis del lenguaje que me permite devolver un resultado? Pero <risa> más allá de eso, esa sería la manera de capturar el valor de retorno de una función. Si han de cuenta que la llamada a una función me termina dando un número. ¿Cómo voy yo para escribir un número en una variable? Bueno, así. Bueno, pero en vez de un número tengo la e invocación de la función... ¿Sí? Que se va a ir a ejecutar ese código, va a retornar un valor, y ese valor lo puedo asignar a una variable. Claro, Ernest. Hay, hay una cosa que quizás deja esto un poco más claro, que es el tema de cuando vos tenés dos o tres líneas de código ya, eso puede justificar hacer la función. En el momento que estás construyendo el programa, parece que es lo mismo, porque vos podrías copiar y pegar las tres líneas de código que te daban la solución, y llegás a lo mismo. El drama es al ratito cuando te das cuenta que alguna de esas tres líneas de código tienen un error, y las tenés dispersas por toda tu aplicación y tenés que salir a corregirlas. En cambio, como dijo Ernesto al principio, si vos eso lo hiciste en una función, tenés un solo lugar en el programa para ir a corregir y eso ya impacta de manera beneficiosa en toda tu aplicación. Entonces, como eso pasa bastante asiduamente, es otra de las ventajas de las funciones. O sea, que nos queda la solución escrita en un solo lugar que va a ser una biblioteca, donde van a estar nuestras funciones, ahí solo tenemos que ir para mejorarla, corregirla, agregarle algo, hacerla evolucionar, y eso ya impacta a toda nuestra aplicación. Este, ah, te, te iba a contar un ejemplo. Suponete que queremos sumar, ¿no? pero no quiero nunca que se me pase de 100 la suma. ¿sí? Entonces suponete que... Vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer con este programa, que ya creo que eso lo hacía. Fíjate, te este programa es eso, ¿no? Pide un número, pide otro, lo suma, y ¿sí? la suma es tanto, y termina. ¿sí? Eso es lo que hace el programa. ¿Qué pasa si yo quiero que la suma nunca se me pase de 100? ¿Cómo hago? ¿Qué le tengo que agregar después de sumar? Tengo que poner un if, ¿no? Para preguntar cuál es el valor de la suma. Y te pongo, si suma es mayor a 100, ¿qué hago? Es que la hago un 100 ahí para que nunca se pase de 100. ¿Sí? Entonces eso nunca se va a pasar de 100. Entonces, suponete que yo me equivoqué acá y lo puse al revés. ¿Sí? Y mi programa, Esto se re... por, por otra parte, se repite. Entonces lo tengo dos veces. Porque bueno, yo copio y pego total y listo, ya está. ¿Sí? Copio y pego y eh, me quedó ese error dos veces. ¿Sí? En vez de mayor le puse menor y lo arrastré. El error y lo copié y lo pegué y después por otra parte de mi programa lo pegué de nuevo. Porque yo sé que siempre la suma la tengo que hacer con esa limitación y siempre me copio y me pego estas 1, 2, 3, 4, hasta 5 líneas de código. Entonces, claro, estoy arrastrando un error y estoy copiando y pegando las mismas líneas 3, 4, 5 veces dentro de todo mi programa. Entonces, ¿qué me convendría hacer con esa porción de código? Lo pongo en una función y chau. ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Agarro esto, lo corto, chau, no lo quiero más. ¿sí? Y digo, suma es igual a qué? Y me invento una función. Sumar con límite. ¿sí? ¿Y cuáles cuál van a ser los datos de entrada de esa función? Num 1 y num 2 un 1 y en un 2 ¿sí? Y yo sé que me va a retornar la suma. No tengo ni idea qué va a ser adentro. O sea, sí sé lo que va a ser adentro. Va a ser esto que tengo acá. Ahora vemos cómo lo, lo hacemos. Este código me tiene que quedar de alguna forma adentro de la función. ¿sí? Entonces yo invoco la función y chau. ¿sí? Y en la otra parte del código, donde tengo que hacer lo mismo, bueno, invoco de nuevo la misma función. ¿Sí? Y esto la invoco todas las veces que la necesite. Y ya no necesito estar copiando y pegando el if y con todo el lo que va dentro del if. Y si yo me llevo a equivocar el mayor por el menor, voy, lo arreglo en la función y listo, ya está. ¿Sí? Eh, ya lo arreglé en todos lados. No sé si, si se llega a ver la, la ventaja. Bueno, bueno supongamos que, que queremos hacer ese sumar con límite entonces. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Porque fíjense, si yo ahora, así como está, compilo. ¿Cuál es el programa 3? Vamos a compilar. ¿Dónde estaba el compilar? Me perdí. Acá, buildProject. No lo encontraba. Bien. Obviamente que me va a tirar error. ¿Por qué? Porque esa función no existe. ¿sí? Bien. Bueno, la función, eh, por ahora, hasta que veamos bibliotecas que van, nos van a permitir tener más de un archivo, la vamos a definir en el mismo archivo, sí. que tenemos por ahora una función que es main. ¿sí? Tenemos la función main y no tenemos más funciones. Y la función main la, llama, la invoca el sistema operativo cuando el programa inicia. Bueno... Podemos definirla arriba, abajo, vamos a definirla abajo para ver un detalle. ¿Sí? Entonces, abajo del main, vamos a poner un comentario que diga funciones, funciones auxiliares, auxiliares, y de mi programa. Ahí está, qué tipo prolijo soy. Y acá quiero definir a la función. ¿Sí? Definición de la función... Sumar con límite. Bien. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Suponete que no, no, yo no les digo nada, no sé nada. Pero tenemos una pista, que es la función main, ¿no? Porque acá está definida la función main. Entonces, guiándome por la función main, suponiendo que todas las definiciones de las funciones son iguales, ¿cómo haría para definir acá...? mi función, vuelve un valor de retorno de cierto tipo. Por ejemplo, acá la función main, este valor que está escrito acá es, qué, ¿qué tipo de valor retorna la función main? En este caso la función main retorna un valor del tipo int. En el caso de mi sumar con límite, el tipo de dato que retorna, ¿de qué tipo es? Es int, o sea que voy a escribir acá dos cosas. Primero, eh, vamos a escribirlo así, tipo. Bien, y acá abajo lo voy a poner con el valor que va. Este sería el, el formato, ¿no? Primero escribo el tipo. Después, ¿qué va? En el caso del main, ¿no? ¿Qué tenemos después del de tipo de valor de retorno? El nombre de la función. O sea, acá podemos poner nombre... De la función. Bien. Y en nuestro caso, ¿cómo se llama la función? Sumar con límite. Ahí está. Bien, y después si nos seguimos robando la idea de, de, la, de la definición de la función main, ¿qué vendría? Serían variables, pero eh, los, los nombramos como argumentos. ¿sí? Porque son los datos de entrada de la función. O sea que yo acá podría recibir dos argumentos, que son los que yo necesito recibir, y es tengo que poner un nombre de fantasía, como le pongo un nombre de fantasía a cada una de las variables. ¿sí? Entonces le puedo poner, por ejemplo, operador 1 y operador 2. ¿sí? Y esos serían los nombres de fantasía que yo le puse a los datos que recibe la función. Entonces, cuando yo invoque la función, el valor que está... En número 1 se va a copiar a este otro valor, que es una variable que se llama operador1, y se va a copiar ahí el valor. sí. Y lo mismo con el otro. Bien, y como decían por ahí, necesito aclarar de qué tipo es cada uno de esos argumentos. sí. Como así cuando define una variable le tengo que indicar de qué tipo es. ¿sí? Porque esos dos que están ahí no dejan de ser variables. Entonces necesito indicar antes del nombre de los argumentos de qué tipo son. Los dos serían dos ints. Entonces pondría int operador 1, int operador 2. Bueno, y acá en, el, en la forma genérica ¿qué pondría? Tipo y nombre del argumento coma, y así sucesivamente. ¿Sí? Con todos los que haya. Si no hay ninguno, no pongo, pongo void. ¿Sí? O sea, la otra opción sería que si no hay nada, si no recibe ningún argumento, pongo void. ¿Sí? Bien. voy a comentar, así no me, no me está diciendo que hay un error. Tenía Bueno, ahí Le hago una pregunta, sí. profe. Decime. En la función, ¿puede tener, por ejemplo, eh, tres argumentos y recibir dos? No. ¿O si tiene que tener el mismo número de, de datos que recibe. O sea, la cantidad de argumentos que vos le, le pasás como datos son los mismos que tienen que estar definidos acá. No puedes pasarle ni más ni menos. Perfecto. En otros lenguajes sí se puede. En este lenguaje no se puede. Muy buena pregunta. Eso igual, quédate tranquilo porque te lo va a avisar el compilador. Bueno, eso sería como la definición de la función. Hasta acá esto se llama prototipo. ¿sí? Prototipo. Y de la función. Que consiste en... El tipo de dato que devuelve, el nombre y el tipo de dato que recibe en sus argumentos. ¿sí? Ese es el prototipo. Pero nosotros necesitamos más que el prototipo. Nosotros necesitamos eh, definirle el código a la función. El código que va adentro. Así cuando yo la invoco, acá arriba, y el código va a venir donde está el código dentro de la función y se va a ejecutar el código que está dentro de la función. Entonces, ¿qué me está faltando acá agregar? Siguiendo con las pistas de la definición de la función main. Todo el desarrollo. Todo el desarrollo de la función. Bueno, ¿y qué me falta? ¿Qué es lo primero que tengo que poner? Las llaves. Las llaves. Muy bien. ¿Sí? Y acá adentro va a ir el código de mi función. Código de mi función. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando yo invoque a la función sumar con límite y le pase las los variables número 1 y número 2, ¿sí? los valores que están en estas variables, y ¿sí? los valores que están en las variables, se van a copiar a estas otras variables. ¿sí? Porque los argumentos son variables, como me preguntaban antes. ¿sí? Son variables igual que cualquier otra variable, y se van a cargar con los valores que le pase cuando invoco a la función. ¿Está bien? Entonces, si acá el usuario ingresó un 4 y un 8, ¿sí? y las variables número 1 quedaron guardadas con un 4 y la variable número 2 quedó guardada con un 8, cuando yo invoque la función, operador 1, ¿cuánto va a valer? Va vale 4. Que coincide con lo que vale num 1. ¿sí? Pero se copia el valor. ¿Está bien? No es la misma variable. Es otra variable que tiene el mismo valor. Acuérdate que las variables guardan números. ¿Tenemos claro qué es lo que hace este programa hasta acá? O sea, yo primero, el programa arranca. Llamo a un printf, entonces veo por la consola que dice ingrese un número. ¿sí? Después llamo a la función scanf. Y se va a quedar ahí bloqueado hasta que el usuario escribe un número y presiona enter. ¿sí? Cuando el usuario escribe un número y presiona enter, ¿ese número dónde queda guardado? En oh, la variable num1. O sea que la variable num1 tiene un valor, suponete que yo ingresé 33. Bueno, la variable num1 va a quedar guardado con un 33. ¿Sí? Después el programa sigue y me imprime, ingrese otro número. Yo veo por la consola que dice ingreso otro número. Y después el programa ejecuta esta línea de código y otra vez se queda bloqueado ahí hasta que yo escriba de nuevo un número y presione Enter. ¿Sí? Entonces dijimos que num1 me quedó con un 33. Cuando yo ahora escribo 27 y presiono Enter, si yo estaba bloqueado acá, en num2, ¿qué número me quedó guardado? El 27. 27. Entonces, vamos a machetearnos acá que num2 vale 27. ¿Sí? Bien. Y ahora yo voy a invocar a la función sumar con límite, pasándole dos datos. ¿Sí? Es lo mismo si yo acá vengo y digo, bueno, te paso 33 y 27. Sí, con valores, que si sí, le paso num1 y num2, porque num1 ¿cuánto vale? 33. Y num2 vale 27. Entonces, cuando yo invoque a la función, ¿qué va a pasar? El código se va a seguir ejecutando por acá. Pero previamente se va a copiar el valor que está en num1, que vale 33, se va a copiar en operador 1. Entonces, la variable operador 1, ¿cuánto vale? 33. Y el valor que, que está guardado en num2, que es 27, se va a copiar a esta otra variable, operador2. ¿sí? En el mismo orden en el que están puestos. Entonces acá, operador2, me quedo con un 27. ¿Está bien? Y me olvido de num1 y num2. No existen más. Las variables que existen adentro de la función son estas. ¿sí? Pero num1 y num2 no existen más. Bien, bueno, pero se entiende entonces que los valores se copiaron. Fíjense, estas variables, número 1 y número 2, valen 33 y 27, y esos dos valores se copiaron a estas dos variables. ¿Y dónde me guardo el resultado? Claro, yo necesito definir una variable para guardarme el resultado de esa suma y después retornarlo. ¿Sí? Entonces, ¿puedo definir variables dentro de mi función o no puedo? Sí, sí pues. Fíjense que en el main lo estamos haciendo, ¿sí? Esto es una función y adentro yo definí todas estas variables. Bueno, claramente también lo puedo hacer adentro de cualquier otra función. ¿sí? Yo puedo acá definir una variable. Le vamos a poner resultado, ¿sí? Y ahí es donde yo me quiero guardar el resultado de la suma. Y después hacerle el truco ese de que si es mayor a 100, remacharlo en 100. Las variables que están definidas adentro de una función mueren cuando salís de la función. O sea, son variables que se dice locales. Variable local. ¿sí? De la función. O sea, que cuando vos retornaste y saliste de la función y tu código volvió acá, la variable de resultado no existe. Las variables no se ven entre funciones. Lo mismo que todas estas variables que están definidas acá. Todas estas variables son locales de qué función. Main, main. La función main. Entonces yo no puedo venir acá adentro de mi función y usar num1. Num1 no existe adentro de esta función. ¿Sí? Porque no es local de la función. No está definida ahí adentro. Entonces no tienen visibilidad. Eh, por okay. eso se, se lo tengo que pasar como argumento los valores. Si no directamente... Pondría resultado igual num1 más num2 si no le paso nada. Pero no puedo, ¿sí? porque no veo las variables. Capaz que Ernest le pongo a aclarar que también existen las variables globales, pero que desaconsejamos usarlas. Claro, si vos querés, bueno, ya que está lo decimos, si vos querés que una función se vea transversal a todas las funciones, la tenés que declarar afuera. Si no la declaras adentro de ninguna función, por ejemplo acá, Variable global. ¿Sí? Esta variable la puedo usar adentro de main, la puedo usar adentro de sumar con límite y la puedo usar adentro de todas las funciones que yo defina. ¿Sí? Es una variable global. Pero esto se trata de no usar. No usar. Recursan la materia. Ahí. Y es una variable global. Eh, lo, lo, lo ideal... ¿Qué problema trae esto? Bueno, que como la estás toqueteando por todos lados, ¿sí? después no sabes dónde la estás toqueteando y dónde no, y eso te genera un montón de errores en el programa y comportamiento errático que no puedes encontrar. Eh, la solución, la variable se te cambia de, de valor porque llamaste una función que la modifica y no te diste cuenta. Entonces, lo ideal sería no usarlas. ¿sí? Eh, estas variables que definís afuera de las funciones... Son variables globales y las que definís adentro de las funciones son locales. ¿sí? Y solo viven adentro de la función. Cuando salís de la función, las variables locales no existen más. En cambio, la global nace cuando se lanza el programa y vive para siempre, hasta que el programa termine. Bueno, eh, entonces tenemos que terminar nuestra funcioncita. ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer acá ahora? ¿Qué Escribo, díganme ustedes... Resultado igual. Eh, eh, resultado igual. Eh. Operador 1 más operador 2. Operador 1 más operador 2. Ahí no tendría que copiar la, la fórmula que cortó hace un rato. Sí, ahí. pero ya la corté, copié, pegué 73 cosas y la perdí. Pero ah. <ríe> así estoy escribiendo de nuevo. Pero sí, tendría que y haber cortado está. lo que había copiado. Y ahora después de todo el if, ¿no? Y acá va el if, claro. Si resultado es mayor a 100, el resultado le pongo un 100. ¿Está bien? Claro, ¿qué pasa? Nos falta retornar el valor, porque si no esta variable de resultado dijimos que era local de esta variable de esta función. perdón Cuando yo salgo de la función, la variable de resultado se pierde y el valor de la suma se pierde. ¿sí? Y no estoy retornándole nada para que el programador lo pueda capturar al invocarle a la función. ¿sí? Entonces necesito de alguna manera indicar qué retorna esta función para que cuando el programador la invoque y capture el valor de retorno, por ejemplo acá en esta variable suma, me quede el valor que, que corresponde. ¿sí? Entonces necesito retornar, retornar valor. Bien, bueno, y la manera de hacer eso es mediante una palabra reservada que se llama return. Puedo poner return y un número fijo, 7 ponele. O puedo poner return y el nombre de una variable que tiene que coincidir con el tipo de dato que puse acá. ¿Sí? Porque yo declaré que esa función devuelve un tipo de dato que es ese int. ¿Sí? Entonces tiene que coincidir el tipo de lo que yo devuelvo. Si yo acá pongo 7.23... Me va, a dar, uh, perdón, me va a dar un error. Porque esto es un float y esto es un int. ¿sí? Entonces me va a tirar un warning o un error. Yo tengo que devolver el mismo tipo de dato que puse acá. En este caso voy a devolver resultado, que es un int, así que no, no va a haber drama. ¿sí? Bien. Bueno, y ahí terminamos la función. Entonces, si el valor de operador 1 era 33, y si el valor de operador 2 era 27, yo sumo, ¿sí? me da 60, es menor, es mayor a 100, no, entonces acá no entró y devuelve 60. ¿sí? Ese 60, que es lo que vale el resultado, va a ir a parar acá, a lo que está del lado de la izquierda, a la llamada de la función. Entonces la variable suma, ¿Cuánto va a valer? 80. 60. No. Y acá cuando lo imprima, voy a imprimir la suma de 60. ¿sí? Y si yo tengo en alguna otra parte de mi código, como acá arriba, lo mismo, ven que ya del if, la suma y todo eso yo ya me olvidé. ¿sí? Eh, directamente... Eh, llamo a la función, le paso los valores y chau. Función. Lo que nos falta hacer es una cosa más, es lo siguiente. Para que esto funcione. Porque si yo ahora lo compilo, bien. Funciona, me dice cero errores, pero me tira un warning, ¿sí? Y me nombra la función. Y me dice implicit declaration. O sea, declaración implícita ¿sí? de la función. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa lo siguiente, que el compilador obviamente arranca a leer el archivo desde el comienzo, ¿sí? Línea por línea. Dice, ah, mira, me definió una variable global, ah, mira, definió el main, ah, mira, llamó una función. ¿Sé cuál es? No, todavía no, porque recién leí esto nada más. Entonces, me dejo anotada que en algún lado necesito saber cuál es la función sumar con límite. Sigue compilando, ¿sí? Ah, mira, la llamó de nuevo ah, mira, acá definió la función, bárbaro, ¿Sí? y compila todo. Pero, ¿qué pasa? En el momento que se encontró con esto, ¿sí? el compilador, todavía no había leído esto que está más abajo, que es la definición de la función. ¿Sí? Todavía no lo había leído. Entonces, no puede chequear acá si está bien el tipo de dato que le estás pasando y si está bien el tipo de dato que estás devolviendo. No lo puede chequear porque, como todavía no leyó el prototipo de la función, ¿sí? no sabe que la, tu función devuelve un int y recibe dos ints. Como no lo puede chequear, pero la función está, bueno, pasa, con, pasa y después te tira un warning. Che, mira que, que la función no está declarada en el momento que la estás usando. ¿sí? O sea, es como que yo necesito que en el momento que ya se está compilando esta línea de código, el compilador ya haya leído que la función existe. Y no que se entere después. Porque si se entera después, no le puede chequear que los tipos de datos estén bien. ¿Sí? Entonces lo es, que se hace... Es como que está ahí, pero no está declarado en la biblioteca. No está eh, declarada de antemano. Entonces cuando el compilador lee tu código, no sabe cómo chequearla. O sea, no sabe qué chequearle a la función porque todavía no le dijiste ni qué recibe ni qué devuelve. Entonces, lo que tenés que hacer es de antemano, lo más antes posible, declarar que esa función existe. Entonces, tenés dos, dos formas de solucionarlo. O directamente declarás toda la función con todo este choclo y el código, antes, ¿sí? acá ponele, ¿eh? ¿Sí? antes de la función main, y entonces eso ya no te lo tira más. ¿Ves que ahí ya no te lo tira? Cero errores, cero warnings. Porque el tipo primero se enteró de que esto existe y después empezó a compilar esto y cuando ya lo encontró acá ya sabe cómo chequear estos valores que les está pasando. ¿Sí? Pero muchas veces eso no se puede porque en algún momento te puede quedar que acá adentro estás llamando una función que tenés que definir después o se llaman entre sí o cosas así que hace que no sea posible que definas todo de antemano. Y tampoco puedes estar vos atento de cuál poner primero, cuál poner después. Sería un quilombo. ¿sí? Entonces, las ponemos todas abajo o en otro archivo. Y lo que sí podemos hacer es declarar el prototipo. ¿sí? Lo podemos declarar arriba de todo, pero solo el prototipo. Entonces yo las funciones las pongo en el orden que quiero y arriba de todo declaro los prototipos prototipos de funciones. Y ahí pongo mi función. Y acá la diferencia es que tienen que terminar con punto y coma. Esa es la única diferencia. Si no, no, no les va a dar nada. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí yo dejé la función abajo, me copié arriba lo que sería la, el prototipo de la función, o la firma de la función, le dicen también. Y... Eh, Ahí también se va a ir el error y el warning y va a funcionar. Después siempre la regla es: todas las funciones que yo use tienen que tener arriba su prototipo. ¿sí? Después vamos a ver cuando veamos bibliotecas que este prototipo va a ir en un archivo, que va a ser un archivo.h. ¿sí? Y va a tener todos los prototipos de las funciones. De hecho, el archivo.h lo que tiene es eso: los prototipos de las funciones de la biblioteca. Eso lo vamos a dar la clase que viene o la otra cuando veamos bibliotecas. Pero por ahora van ahí arriba. Eh, vamos a probarlo porque, no sé. Ingreso en número, 27. Otro número, 33. La suma es 60. Bien, ahí funcionó. Ahora vamos a pasarnos de 100, a ver si anda. Por ejemplo, no sé. 80 y eh, 30. Tendría que darme 100. Suma es 100. Bien, funcionó. Nuestro límite funcionó. La cosa es así, si ustedes tienen, tienen muchos probablemente estén tienen muchos proyectos, probablemente estén usando uno, compilando uno que no va. Eh, entonces lo que tenés que hacer es lo siguiente. Te parás sobre el proyecto, clic derecho y tenés el Build Project. Y eso te asegura de que estás compilando ese y no ningún otro. Porque este botón es medio fantasma, no sabes qué está compilando. Entonces... Compilás ese. Una vez que compilaste este, una vez. ¿sí? Eh, bueno, acá te dice cuál es. Proyecto, programa 3. Con eso ya te aseguras. Ahora sí, puedes usar este y va a compilar el último que compilaste. O sea, que ya te aseguras de que estás laburando con este. ¿sí? Eh, y después, para ejecutarlo, lo mismo. ¿sí? Si vos querés asegurarte de que estás ejecutando este, haces clic derecho y buscas el runas. Y acá pones local CS application. Y con eso te aseguras de que estás ejecutando ese proyecto y no otro. Acá te va a preguntar, ¿ves? Había dos para ejecutar. No, pará, no es este. Es este. Esto puede ser que no te aparezca yo porque copié un proyecto en otro y quedaron los dos ejecutables en el proyecto. Pero es este el que yo quiero. Bien, y ahí lo está. ejecutando, una vez que lo ejecutaste una vez ya ahora sí puedes darle este play ¿sí? y lo va a ejecutar también puedes chequearlo acá que te queda también con el nombre del proyecto ¿sí? el tuyo a lo mejor si estás en Windows va a decir .exe pero acá te va a poner la ruta y te vas a dar cuenta que si estás ejecutando uno que no va o estás ejecutando el del proyecto que vos querés y si quieres estar más seguro todavía puedes hacerle un close a los demás proyectos para que no te jodan. O Entonces sea, te paras arriba del que no querés y le das Close. Y anda a encontrar dónde está Close. Acá, Close. Close Project. Y se te va a cerrar la carpetita, ¿ves? Y ya no te jode más. Entonces cierro todos los que no estoy usando para evitar problemas. Entonces, ahí no tengo forma de que compile otro que no sea ese que, que está abierto, ¿sí? Porque los que están closed no tienen operaciones. Sí, la recomendación es que hasta que se sientan muy cómodos para evitar dolores de cabeza, tengan un proyecto a la vez abierto y siempre háganlo con botón derecho, como les está mostrando Ernesto, sobre la carpeta. Así van a, van a ir más rápido de esa manera que, que tratando de optimizar el botoncito de arriba. Olvídense de ese botoncito por un rato y cuando ya estén cómodos y entiendan los errores que les salen por la terminal, hagan lo que quieren. Sí, para empezar es como lo más recomendable para evitar problemas. Hasta que uno se acostumbra a los valores que te dicen, dónde leer, ver esto, o sea, ver los errores que tira. Hasta que uno se acostumbra va a pasar uno o dos meses, este, porque es un, un programa nuevo y, bueno, va a pasar. Este, así que vayan a lo seguro y, y después con el tiempo se van a, se van a sentir cómodos con el programa y, y le van a encontrar. Bueno, entonces la idea sería así. Ah, ejercicio. ¿Sí? Hagamos un programa que pida un número al usuario, después que pida una operación, que puede ser más, menos, Dividir o multiplicar. Y después que pida otro número. ¿Sí? Bien. Eh, según la operación ingresada, se llamará a una función que ejecute la operación. ¿Sí? O sea, una función para sumar, una función para restar, una función para multiplicar y una función para dividir. ¿Sí? Y luego mostrar al usuario el resultado y todo re mal, ahí está. Bien, eso sería la idea, ¿sí? El mostrar el mostrar resultado no puede ir estar dentro de las funciones que crean para hacer la operación, o sea, el printf con el que imprime el resultado no puede estar adentro de la función sumar, adentro de la función restar, sino que ustedes tienen que capturar el valor que la función devuelve y después imprimir. Como hicimos acá. ¿sí? Llaman a la función, capturan el valor que devuelve y después lo imprimen. No poner este print adentro de la función. ¿sí? Pues ya veo que alguno trampa. Bien. Ojo con la función de dividir. La función dividir, validar, no dividir por cero. ¿Sí? Bueno, empecemos por el de la compañera que salió sorteada. A ver qué hizo. ¿Sí? Lo voy a seleccionar de acá y lo voy a pegar en el, en el mío. ¿Sí? Esto que hice acá. No lo quiero más. Chao, se fue todo y pegué el de la compañía. Bien. Bueno, veamos qué hizo. Muy prolijo acá, puso el comentario de lo que había que hacer. Puso esto. Puso los prototipos, ¿sí? Le puso bien los nombres, aparentemente porque tienen... Tienen verbos, ¿sí? Sumar, restar, multiplicar y dividir. El dividir devuelve float. ¿Sí? Y todos reciben dos argumentos del tipo int. ¿sí? Bien. Eh, bueno, acá puso el ingreso de un número. Yo voy a agregar lo que me dijo el compañero para Linux, porque si no, no me va a funcionar. Y sí, recuerden que este es para Linux. Eh, y ahí pide el primer valor. Sí, y lo guarda en número 1. Acá definió la... Bueno, esto está bastante claro, ¿no? Porque acá pidió el... el carácter de la operación. Y acá pidió el otro número. Y después acá puso un switch bastante desprolijo, ¿no? Porque esto debería ir acá adentro. Ahí está. Bien. Ah, bueno, y acá lo hizo con letras. No lo hizo con los caracteres de... Entonces acá deberías aclararlo Porque si no el usuario no sabe qué ingresar ¿Sí? Te aclarás Multiplicar, dividir, sumar y restar Si no el usuario no sabe qué ingresar Si te ingresa un más, no funciona tu código. Pará, se me cortó, me desconecté justo ¿Desprolijo por qué me dijiste? Porque estaba contra acá en una pavada Estaba así ¿Y, ¿Y cómo lo convulgo? Después... Con el tab lo seleccionas, Ajá Y presionás tab y se mete para adentro Buenísimo Para adentro y si presiona shift tab vuelve Con tab va por un lado y con shift tab va para el otro Está ah, buenísimo Bueno y acá tenés un error que inclusive te lo está marcando Ves que acá en vez de dos puntos pusiste punto y coma Y te está diciendo ahí syntax error Así que este está mal Ojo, que acaban dos puntos. Bien. Bueno, recuerden, las llaves acá en el case no son necesarias, pero quedan como más prolijitos. A mí me gusta, pero si no las ponen, no pasa nada. Eh, bueno, y acá, la compañera. Hay algo que no está haciendo bien, ¿no? Acá. Bien. ¿Quién me dice qué es lo que no está haciendo bien? Se rompe sí, con lo... break a cada caso, no con una llave. Ah, perdón, no, no, no lo vi. Sí, sí, sí, ahí está el break. No sé, ¿la llave no sobra? No, no, no la variable no es. restar y restar, la dice. La variable tiene el mismo nombre. Eh, tendría que ser... Claro, eh. ¿dónde estoy guardando el resultado? Yo llamo a la función sumar. Le paso los dos valores y me guarda el resultado en sumar. En la misma. Sumar no es ni una variable. Tiene sumar que ser suma. La propia función. ¿Sí? Esto debería dar algún warning si lo compilamos, ¿sabes? Yo probé con multiplicación igual producto y sumar igual suma. No sé si está bien. Sí, sí. Bueno, acá el error que te está dando precisamente es eso. ¿sí? Dice que... Eh, como operando de la izquierda, quiere un valor. Y vos estás poniendo una función. ¿Sí? O sea, esto no está. Estás igualando una función con el int que te devuelve la función. ¿Qué iría resultado igual a sumar? Claro, ahí, bueno, la otra compañía dijo que definió una variable distinta para cada resultado. Quizá tenemos el problema acá en el dividir, porque este devuelve un float y estos devuelven un int pero podemos definir un resultado que sea float y lo usamos para todo. O definir dos resultados, ¿sí? Por ejemplo, resultado int, y definimos otro para la división que sea resultado float. ¿Sí? Entonces este resultado int lo podemos usar en, en estas tres. En esta, en esta y en esta. ¿Está bien? Perfecto, perfecto, sigue buscando errores. Y acá en dividir ponemos la otra. Y ahora nos vamos a encontrar con un problema. Resultado flow. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pongo acá? ¿Qué imprimo? ¿Esta o esta? No sé. Y soné bueno. ahí, ¿no? o sea, no, no puedo hacer un solo print, porque tengo dos variables. Hay que hacer un if. ¿Y qué pongo en el if? Yo lo que puse es, dependiendo del operador que seleccionó, si es uno de división, muestro el que divide y si no, muestro el otro. Bueno, es una opción. O sea, volver a preguntar cuánto vale esto. Sí. Bueno. Vamos a hacerlo. Sí. Yo le había, lo, antes le había puesto un printf en cada uno de los casos, ¿también estaría bien o no? Sí, pero casi como que estás en estos tres, estás repitiendo la misma línea de código. Claro, innecesaria. Y sí. Podemos hacer así. si es, divi si es división, hacemos algo, y si no, hacemos otra cosa, ¿sí? ¿No conviene ponerlo dentro del caso de división? Sí, también. Vos podrías eh, decir, si es distinto de división, eh, lo imprimís el entero. Y en el caso de división lo imprimo acá. ¿Sí? Me queda medio... Como que queda en dos lugares distintos, pero puedo resolver así. Hay mil maneras de hacer esto, ¿sí? sí entonces este else ya no lo necesito más. ¿Está bien? Entonces para estos tres, operación va a ser distinto de D, entonces va a entrar a este, y en el caso de que sea D, ya va a tener el print ahí, y acá ya no va a entrar. ¿sí? Entonces ejecute este o ejecute este. Bueno, son maneras de hacerlo. Si no, este puede venir acá en el else, y ya queda un poco más, más claro, porque ya tenés los dos mensajes ahí no se te mezcla con esta parte, pero, bueno, son variaciones de lo mismo. Bueno, lo interesante es que hizo el switch, llamó a las funciones, ¿sí? Eh... Me acá... faltaba el lugar que sea diferente de cero el denominador. Bueno, veamos qué hiciste acá. En, en sumar, recibe los dos argumentos, ¿sí? definió una variable resultado y eh, hizo la suma y después hizo el return de esa variable. ¿sí? Ese valor que tiene el valor de, de retorno se va a asignar a la variable que yo puse acá. ¿sí? Bien. Bueno, son todas iguales, acá con un menos y acá con un multiplicar. Y acá está el dividir. ¿sí? Bien. Bueno, y esto que hiciste acá, ¿qué es? Lo que hice castear, porque era un int y el resultado de ese no sería un float. Claro, ¿qué pasa? Si yo divido dos ints, me da como resultado un int, y me pierdo la parte decimal. Entonces, eh, alguno de los dos operadores tiene que ser un float para poder eh, hacer que la división dé como resultado un float, y no perderme la parte decimal. Entonces lo que hizo, hizo acá es convertir ese valor de int a float, y eso se hace anteponiendo el nom al nombre de la variable, entre paréntesis, el tipo de dato al que lo quiero convertir. ¿sí? Esto generalmente funciona bien cuando el tipo de dato al que lo voy a convertir abarca un rango mayor que el original. ¿sí? Eh, si yo quiero pasar el int a un char, bueno, no me va a entrar. ¿sí? Eh, pero... Para pasar de int a float no habría ningún problema, porque el float abarca todos los ints. Consulta, ¿resultado tendría que ser entonces float? Claro, acá hay varias cosas mal. Primero que el resultado, es, está muy bien esto, pero después si guardas el resultado en una variable int, igual el valor decimal lo pierdo. ¿sí? Entonces este tendría que ser float. ¿Está bien? Y si voy a devolver un valor float, ¿qué es lo que está mal en el prototipo de la función? El int debería ser float Claro, acá debería devolver un float ¿Sí? E no sé cómo lo definiste arriba Ah, arriba lo definiste bien Pero acá Te quedó distinto ¿sí? ¿Igual si hace el float ¿Hace, hay, ¿hace falta castearlo? O... Sí, porque estos dos son ints Entonces la operación ah. Ya trunca el valor Por más de que después lo asignes a un float Ah, ok una cosa que yo les recomiendo para hacer los prototipos es que los copien de la función. O sea, no se lo pongan a toquetear acá arriba, nunca. El prototipo siempre tiene que estar copiado y pegado de la función. Para que siempre esté igual. O sea, lo copio acá y lo pego acá. Y le agregan los dos puntos. Pero nunca se pongan a toquetear acá las cosas. Si directamente lo toquetean en la función, y una vez que sepan que modificaron la función, bueno, lo copian y lo pegan de nuevo acá. Así nunca tienen problemas de que les quedó distinto el prototipo que la función. ¿sí? Si no, también tira errores locos que después no, no los encuentra nadie. Bien. Bueno, ahí tendría que funcionar. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que hizo la compañera. Bueno, me tira un warning, a ver qué es. Ah, implicit declaration de f push, pero porque no le puse el prototipo acá. Ahí está. Bien. Bueno, ahí está. Cero errores, cero warnings. ¿sí? Y ahí tendría que funcionar. Vamos a ver si funciona. Ingreso un número, eh, 90. Operación, dividir. Ingreso otro número, 2. El resultado es 45, un lujo. Bien, ¿qué nos está faltando? Bueno, chequear acá en la división. Que este no sea cero, ¿sí? Entonces, ¿acá qué faltaría? Poner que sí... ¿Agregar un do while? ¿Un do while? ¿Por qué un do while? Hacer la operación siempre que sea el operador 2 distinto a cero. ¿Y pero por qué un bucle? ¿Por qué la quiero hacer más de una vez la operación? ¿Necesito hacerla más de una vez? Porque Cierto, si no necesito no. repetirlo, ¿para qué voy a poner un bucle? Cierto. Con un if alcanza ¿sí? Recuerden un if es un bucle De una sola iteración sí Si solo se va a ejecutar una vez No hace falta el bucle Entonces si esto distinto de cero Hacemos La operación Y si no ¿Qué va a devolver esto? Porque algo va a devolver Un cero ¿Por qué va a devolver un cero? Porque sería falso, porque no se podría. Y del otro lado, evaluar si es verdadero o falso. Si es está bien, no. está bien. Una cosa es lo que yo quiero que pase, pero yo digo, con ese código que está ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Con lo que está ahí escrito. Si yo en operador 2 le paso un 0, ¿qué me va a devolver la función? Eh, resultado, basura, porque el resultado no tiene nada. ¿no? Nunca, claro, nunca le asigné un valor a esta variable. Solo la definí. Si operador es 0, acá no va a entrar y voy a devolver esta variable que nunca le definí ningún valor. Profe, yo puse un para eso puse un if else adentro del case, de dividir, que hace if, si el número es distinto de cero, ejecuta la función, else, error, no se puede dividir por cero, break. Claro, no sé vos si... lo que hiciste es, es chequear esto fuera de la función. Sí. Bien, eso es, podría estar bien, pero nosotros dijimos que queríamos que la función lo chequee. Y bueno, ahí la función lo está chequeando para que no haga una operación incorrecta. No tenemos la manera de, de comunicar, como ya se habrán dado cuenta, comunicar para afuera. O sea, cuando yo vuelvo acá. Puede haber un paso. Después de pedir lo que sería la operación. Y si es dividir. Sí, todo esto podría estar en un bucle. Y en el caso de que dividir haya dado algún error, volver a hacer todo. O volver a hacer la última parte de pedir el La segunda parte si pones un cero. Y si pones dividir. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Disculpe, ¿podría hacer un printf? Y ponerle. ¿Estás dividiendo por cero? Claro, también. Ahora, como se habrán dado cuenta, no tengo manera de. El printf lo puedo poner porque lo pongo acá. Pero si yo, eh, acá pongo error división por cero. Listo, chao. Pero no tengo forma de sacar ese error para afuera. O sea, todas las soluciones que ustedes me están dando sería en este programa, en esta parte, chequear si número 2 es distinto de cero. ¿Sí? Pero lo tengo que hacer acá, afuera, no adentro de mi función. Si yo lo hago adentro de la función como lo hicimos nosotros, no tengo forma de informar para afuera de la función si hubo un error o no hubo un error. Para poder en el código hacer un bucle o hacer algo en particular. ¿Se dan cuenta de que no lo puedo hacer? Así que no, no hay manera de devolver. ¿Por qué, ¿Por qué no hay manera de devolver si hubo un error o no? Bueno, porque yo estoy devolviendo el valor por acá. ¿Sí? Entonces no puedo devolver otra cosa. Si estoy devolviendo el valor de la división. Una cosa, la trampa sería, o sea, la forma de hacerle trampa a esto sería si nosotros podríamos encontrar un float que no sea posible que sea el resultado de una división. Claro. Si ese número existe, uno podría devolver ese número, total nunca se va a dar como resultado de una división. Ahora, resulta que ese número no existe, porque cualquier, todos los flotantes, en algún momento pueden ser un número necesario para retornar, porque son producto de una división. Los positivos, los negativos, los ceros. O sea, todos los float que hay, los necesitamos. O sea, cualquier float puede ser una respuesta válida. Entonces, no existe un número float que nosotros podamos descartar. Que podamos decir, no, si te devuelvo este número, quiere decir que hubo un error. ¿Sí? O sea, todo el rango de float es válido como resultado de una división. Así que, bueno, por más que sigan tirando ideas... La, la solución no, no la van a encontrar porque no, no existe en este formato en el que estamos trabajando, en el que la función devuelve el resultado, ¿sí? Por su valor de retorno. Pero se, yo quiero que entiendan el problema, no quiero que me cuenten la solución. La solución, ahora se la voy a contar yo. Pero, ¿entienden que se presentó ese problema? Y que el problema está en que no puedo devolver eh, un error en la función... Yo quiero que, que eso quede claro, que, que quede bien presentado el problema y que se den cuenta del problema que estamos teniendo. A ver qué pasa ahí, que le pusimos el, el, el if. Ponemos 90, dividido 0, y me dice error, división por 0. Y obviamente igual esto me lo va a imprimir, porque ese print está afuera de la, de la función, y yo afuera de la función no me enteré si pudo dividir o no pude dividir. Y entonces esto lo imprimo siempre. Lo ideal sería de no imprimir esto si no pude dividir y e imprimir un mensaje de error. O no porque ya lo hizo la función adentro. Pero yo acá, en esta línea de código, cuando ya salí de la función, no tengo forma de saber si pudo dividir bien o pudo dividir mal. Porque este valor que me devuelve acá siempre puede ser un resultado válido de una división. Entonces no puedo preguntar si eso vale cero, si eso es negativo, porque todos son valores válidos como resultado de una división, ¿sí? No queda otra, muchachos. Me tiene que devolver más de un valor, ¿sí? No hay otra. Todas esas soluciones que ustedes encontraron están perfectas con lo que saben hasta ahora, que es que la función, lo único que me permite dividir es un, eh, lo único que me permite devolver es un valor. Está genial, ¿sí? Todo lo que hicieron, todo lo que propusieron, está bien todo tiene así como su defecto, ¿no? Como les decía acá, preguntar si es cero afuera de la función dividir, bueno, son todas soluciones, están todas geniales, ¿sí? Con lo que sabemos hasta ahora es lo que podemos hacer, y podemos resolver el problema y el programa funciona, ¿sí? Están todas bárbaras. Lo que yo quería que vean esta dificultad para ver cómo la solucionamos, ¿sí? Porque hay una manera de hacer que la función de, de, eh, devuelva más de un valor, eso es un poco la... Yo quería primero plantear el problema, que ustedes sepan que el problema existe. Bueno, nos me tiraron un montón de soluciones que están perfectas para lo que sabemos hasta ahora. Pero la idea sería ahora ver la manera de que dividir, además de devolverme el valor, me devuelva si hubo o no hubo error. Y acá decidir si imprimo esto o te imprimo un mensaje de error. Y que la función dividir no me imprima nada adentro. La función dividir tiene que encargarse de dividir, no de imprimirme por la pantalla. ¿sí? Y de chequear si hubo error o no y e informarme de ese error. está bien? Eh, no debería ni imprimirme por la pantalla, ni hacer nada que, que no tenga que ver con dividir. Como por ejemplo imprimirme un error. Pero bueno, hasta ahora con lo que sabemos esto es lo mejor que podemos hacer.